Bueno, vamos a... abrimos esta audiencia para dar lectura del veredicto y sentencia dictado en el marco de la causa 629, interno 8488, caratulada Thompson, Máximo Pablo, Pertosi Ciro, Comelienzo Tomás, Beniceli Matías Franco, Violás Ayrton, Sinali Blas, pertosi Luciano, Pertosi Lucas Fidel, homicidio doblemente agravado por su comisión, por alegocía y por el concurso premeditado dos más personas a Baezosa Fernando, en concurso ideal con lesiones leves. Eh, por secretaría y conforme lo acordado por las partes, a lo que en otra cosa, se va a leer el veredicto, el resultado del veredicto y la parte dispositiva de la sentencia. Pido la palabra, señora Presidenta. Sí, doctor. Eh, de acuerdo a la consideración que la defensa y los imputados tienen sobre el tribunal, el respeto a la ley... Pedimos autorización para recibir el veredicto de pie, si es posible. Sí, por supuesto, doctor, no hay ningún inconveniente. Si usted comienza o por secretaría comienza. Por secretaría comience, doctor, a dar lectura del veredicto. Pasa. Veredicto. De conformidad a los fundamentos vertidos al tratar las precedentes cuestiones y a su resultado, el tribunal, por unanimidad, dicta veredicto condenatorio contra Thompson, Máximo Pablo, Pertosi Ciro, Comelli, Enzo Tomás, Benicelli Matías Franco, Pertosi Luciano, ya afiliados en autos, por ser coautores penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado en la cuestión segunda, y contra Violás, a Ayrton miguel Sinali Blas y Pertosi Lucas Fidel, ya afiliados en autos, por ser partícipes secundarios penalmente responsables del hecho descripto y tenido por probado la misma cuestión. Por todo ello, el tribunal, por unanimidad, resuelve. Primero. Rechazar el planteo de nulidad articulado por el señor defensor particular, doctor Hugo José Tomei, por los fundamentos esgrimidos en la primera cuestión del veredicto. Segundo, condenar a Máximo Pablo Thompson, argentino, documento nacional de identidad, número 42.342.597, hijo de Javier Thompson y de Rosalía Zárate de estado civil soltero, instruido, apodado Machu, de ocupación estudiante, nacido el día 27 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Sáenz Peña, número 755 de la ciudad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Ciro Pertossi, argentino. Documento Nacional de Identidad, número 42.626.164, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación estudiante, nacido el día 8 de mayo del año 2000 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en calle Avellaneda, 473, de Zárate, Provincia de Buenos Aires. Enzo Tomás Comelli, argentino, documento nacional de identidad, número 42.431.594, hijo de Marcelo Adrián comeli y de María Alessandra Guillén, de Estado Civil Soltero, instruido, sin apodos, de ocupación, estudiante, nacido el día 25 de febrero del año 2000, en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Rómulo Noya, 2085, casa 2, de Zárate, provincia de Buenos Aires. Matías Franco Benicelli, documento nacional de identidad, número 42.294.737, sin apodos, hijo de Héctor Eduardo Benicelli y de Mónica Están Zárate, de Estado Civil Soltero, Instruido, de ocupación, empleado en un taller de chapa y pintura. Nacido el día 5 de noviembre de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Jonas Alc, 2261 de Zárate, provincia de Buenos Aires. Y a Luciano Pertosi, argentino, documento nacional de identidad. Número 43.670.218, apodado Chano, hijo de Mauro Rubén Pertossi y de María Elena Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido de ocupación estudiante, nacido el día 29 de agosto del año 2001 en Sante, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Avellaneda 473, de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como coautores penalmente responsables de los delitos de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos 80, incisos segundo y sexto, 54, 89 y 45 del Código Penal, hecho cometido en la localidad de Villa Gesell, el 18 de enero del año 2020, en perjuicio de quien en vida fuera Fernando Baez Sosa, a la pena de prisión perpetua, accesorias legales con más el pago de las costas procesales. Artículos 5, 29, inciso 3, 40, 41 del Código Penal, artículos 530 y 531 del Código Procesal Penal. Tercero, condenar a Ayrton Michel Violaz. Argentino, Documento Nacional de Identidad, número 41.890.720. Sin apodos, hijo de Sergio Daniel Violás y de Erika Edith Pisati, de Estado Civil Soltero, instruido, de Ocupación Técnico Electromecánico, nacido el día 9 de mayo de 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la calle Valentina Alcina, número 2340, ...de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires. Blas Sinali, argentino, documento nacional de identidad número 43.465.451, sin apodos. Hijo de María Paula Sinali, de Estado Civil Soltero, instruido, de ocupación, estudiante. Nacido el día 18 de abril del año 2001 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires con domicilio al momento de la detención en calle Moreno número 565 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, y a Lucas Fidel Pertossi, argentino, documento nacional de identidad número 41.725.245, sin apodos, hijo de Marco Germán Pertossi y de Ana María Tártara, de estado civil soltero, instruido, de ocupación técnico en seguridad e higiene, nacido el día 25 de febrero del año 90, 1999 en la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, con domicilio al momento de la detención en la avenida Antártida Argentina, número 2490 de la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, como partícipe secundario del hecho que fuera calificado como homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía en concurso ideal con lesiones leves, de conformidad con lo normado por los artículos. 80 incisos segundo y sexto, 54, 89 y 46 del Código Penal, a la pena de 15 años de prisión, accesorias legales y pago de costas procesales. Cuarto, atento el requerimiento efectuado por los representantes del Ministerio Público Fiscal, con relación al inicio de actuaciones por la presunta comisión del delito de falso testimonio,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 Tomo 45, folio eh, 209 de... 40. Perdón, la no, señor secretario, perdón. Eh, estamos en condiciones de seguir con la lectura. ¿Hay alguna...? ¿Un médico, por favor? Por favor, ese doctor. Señor secretario, continúe, por favor. Quinto, regular honorarios profesionales en favor de los representantes del particular ramificado. Doctores, Fabián Raúl Améndola. Tomo 45, folio 209 del Colegio de Abogados de La Plata. Fernando Burlando. Tomo 27, folio 451 del Colegio de Abogados de La Plata. Facundo Raúl Emanuel Améndola. Tomo 45 y folio 76 del Colegio de Abogados de La Plata. Germán Enrique Facio. Tomo 5, folio 54 del Colegio de Abogados de Dolores. Quienes abonaron los tributos de ley. Para ello se tiene en cuenta las premisas de los artículos 16 y 22 de la Ley de Honorarios Profesionales Número 14.9.67, la actividad desarrollada durante la investigación penal preparatoria, lo que implicó pedido y desarrollo de pruebas durante la etapa de juicio con producción de medidas en instrucción suplementaria, asistencia a todas las jornadas de debate y con la obtención de condena como resultado del juicio. Por ello es justo que se fije la suma de 80 US en forma solidaria, rigiendo en el caso los artículos y 9, título primero, punto 3, inciso U, tercer supuesto, 16, 28, inciso G, 51 y consecutivos de la ley 14.497 y artículo 534 del Código de Procedimiento Penal, acordada 4.088, suma esta a la que se le adicionará el 10%, artículo 12, inciso A, de la ley 6.716, más el impuesto al valor agregado de corresponder. Difiérase la regulación de honorarios profesionales de vengados en favor del doctor Hugo José Tomey, tomo 1, folio 467 del Colegio de Abogados de Sárate Campana, por su rol de abogado defensor de los ocho imputados, aceptación de cargo a fojas 319, 507 y 544 de la investigación penal preparatoria para la oportunidad que acompañe las constancias de pago de los tributos de ley. Regístrese, notifíquese por lectura, artículo 374, párrafo final del Código de Procedimiento Penal, consentida o firme de esa intervención al juez de ejecución penal, artículos 25, inciso primero, 497 y siguientes del Código Procesal Penal, 3 de la Ley 12.256, artículos 168 y 171 de la Constitución Provincial. Remítanse con requerimiento de custodia al señor secretario encargado del área de efectos del Ministerio Público Fiscal Departamental los objetos materiales de figuración en autos, haciéndole, haciéndoseles saber que quedan a disposición del Ministerio Público Fiscal. Artículos 23 del Código Penal, 7 y 9 del Acuerdo 3062 del año 2002 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Firmado María Claudia Castro, juez Cristian Ariel Raballa, juez. Emiliano Javier Lázari, juez. Ante mí, Federico Marmarasco, abogado secretario. Sin perjuicio de que las partes tienen eh, acceso al sistema Augusta, donde ha sido cargada completa la resolución, por supuesto, se van a entregar por secretaría una copia en formato papel a cada una de las partes. Damos por finalizado el acto. Buenos días a todos.